Fea, ¿no? La mía de de la del laborado. Vale, y esto es un Dorje, que lo hemos dicho antes, y es un instrumento que cuando se toca una campana o se compra una campana nunca se vende por separado. Siempre se venden juntos. Y esto es como el dedo acusador. Cuando se toca la campana se está dirigiendo con el 2Y hacia dónde va esa energía. <risa> bueno, empezamos, nos vamos a relajar, ¿vale? Otra vez. ¿Más? No tenéis ni la menor idea. <risa> José nos ha dado caña, ahora vamos a sentar toda esa tormenta de energía de Aries, ¿vale? Con vuestro permiso. Y ¿quieres agregar algo más, amor? que para no interrumpir mucho el buen rollito que tenemos. Sí. Eh, luego al finalizar explicaremos aparte de la campana, sí, los cuencos saúlicos un un poco, un poco un es es más. cada cosa, pero como vamos un poco ajustados de tiempo, ¿vale? Es después, ver, cuando estemos guardando las cosas y cuando estemos haciendo las cosas, eh, vamos a explicar un poquito más, eh, más sobre todo esto que hemos traído. Y nada, daros las gracias y relajaros un poquito. Si se puede, claro. ¿sí? Os recuerdo el tema de, de la boca, ¿vale? Si hay algún dolor, simplemente abro la boca y dejo que vaya saliendo. sí Muy bien, pues con, los, con las piernas descruzadas los brazos descruzados, las palmas de las manos hacia arriba o hacia abajo, como más te agrade. Encerrando los ojos. Si tienes frío, es tu momento para ponerte la chaqueta, una mantita, lo que necesites. y Con los ojos cerrados, simplemente Permite que, el, que la vibración vaya penetrando por tu chakra corona, por la cúspide de tu cabeza y vaya bañando tu cuerpo, célula a célula, parte por parte, soltando todo pensamiento por la planta de tus pies recuerda que si aparece algún tipo de tensión en tu cuerpo en ese escáner simplemente lo elimines a través de tu boca de tus manos de tus pies No. Lentamente vuelve a contactar con tu respiración. Inhala profundamente por tu nariz. Llenando tu pecho de vida. Y exhala. Lenta y profundamente. Con suavidad, vuelve a mover los dedos de tus manos, vuelve a mover los dedos de tus pies, esboza una sonrisa en tu rostro y suavemente ve moviendo tu cabeza. moviendo tus hombros tu espalda y vuelve a tomar una respiración profunda para estirarte hacia el cielo Ay, estira, estira, estira agarra esa energía y traela hasta ti Suavemente, abriendo tus manos, abriendo tus ojos, volviendo al aquí y el ahora. Sí, difícil, Namaste de y sí, y de <risa> Bueno, ¿cómo os sentís? ¿Cómo está ahora ese cuerpo? ¿Os ¿Es apetece compartir vuestro viaje? ¿Y si me ¿Y si me ha ido? Oh, qué, bien. ¡Qué guay! Muchas gracias por compartir. Gracias ¿Quién más ha podido sentir su cuerpo? ¿Es a, ¿Alguna diferencia del antes y del después? Hombre, Más energético está. Más tranquilo. Más por dentro, más energético. Por dentro está como, como sí. más, como con más fuerza, ¿no? Ah, con sí, más. Sí, sí, sí, no ah, sí, me sí, he dormido 10 sí, horas. Sí. Lo que pasa es que hay dos tipos de tendencias, ¿vale? Cuando se usan gones, se puede ser gong para relajar. Lo que pasa es que hubo ciertas partes de, de, de, del, del concierto en el cual hemos usado los gones para eliminar. Cuando se usa fuerza. Y ahí es cuando agarra y sale todo lo negativo. Para dejar espacio a lo positivo. Estaba medio dormido aquí, medio de Esa es un poco la idea también para, la, para que no se duerma la gente. Pero ¿Puedes contar los cuencos Vale, un poco de explicación, ¿vale? Esto que habéis escuchado, esto que habéis escuchado durante el concierto son cuencos áuricos que lo que hace es uh, armonizar el aura. Entonces cuando escuchamos este tipo de vibración lo que hace es armonizar nuestro aura. Tenemos varios tipos de cuencos de siete metales. Tenemos los artesanales. También tenemos los cuencos que son un poco más industriales, como podría ser nuestro querido llamado amigo. Tener en cuenta que cuando lo compramos no sonaba así, ¿vale? ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que nos dice nuestra intuición, nuestra teoría y demás? Que siempre de lo bueno se pega lo bueno. Entonces termina sonando mucho mejor que cuando lo compramos. ¿Cierto que suena un poco... Con... Estaba triste antiguamente, ahora está mucho más alegre, la verdad. Os acordáis del ejercicio de, de, de la campanita? Pues esto es lo mismo. ¿Y Cuando le digamos lo dejas como ahí solito, si no le dices cosas bonitas, se pone triste. Y ese cuenco, por cierto, por desgracia, pues bueno, ha tenido un parón en su vida. Los cuencos están hechos para utilizarse, porque desean ser utilizados, son creados para eso. Entonces, en el momento en el que deja, los dejamos apartados, es como de... ¡Jo, ya no me quiere! ¿Sabes? O simplemente hacemos tocar un cuenco y lo callamos. Es como cuando le decimos a alguien que está hablando... ¡Cállate! ¡No quiero escucharte! Él te está contando algo, te está contando una historia. Esto es un cuenco delfín, que lo que tiene le ponemos es agua y hace ese sonido más agudo que yo sé me va a matar. Y, a donar, y, a donar, y también porque se me ha caído un poco de agua en algún lado. eso ya te metes dentro y son es un masaje Cada cuenco tienes, por lo general, nosotros tenemos un, una baqueta para cada cuenco. Suelen ser de gamusa o cuero, o simplemente la misma madera. Puede ser solo de madera, ¿no? Puede ser solo de madera. Es indiferente. La madera es importante que al estar tocando objetos sagrados, sea también de una madera sagrada. O noble. O noble. Perdón. Entonces te da igual que sean eh, con gamuza, que solamente de madera, que por ejemplo con una especie de, de algodoncito más mullidito. Cada baqueta te ofrece un sonido diferente. De hecho, en las terapias individuales... Por ejemplo, para los cuencos de cuarzo son de goma. ¿Queréis ir pasándolo para que lo veáis? En las terapias individuales se suele incluso perder eh, aceite esencial dependiendo de lo que se quiera fomentar, limpiar, tratar. Cada esencia, cada aceite esencial lo impregna el palito para que cuando esté haciendo sonar el cuenco no solamente recibas la vibración del cuenco sino también la terapia de la, del aroma que penetra en el sistema nervioso que al fin y al cabo todo el cuerpo está lleno del sistema nervioso quiero decir, llega, queramos o no queramos a lo mejor no lo sentimos, pero sí ¿Y perdona ¿y dónde lo pones? ¿en la, en la madera. En la, en, ¿En, la en la zona donde, la zona va, donde va a tocar, va a tocar. En, en los cuencos de cuarzo es, es más especial porque el cuenco de cuarzo es poroso. Entonces, al cuenco de cuarzo, por ejemplo, no se puede utilizar el aceite esencial. Por eso también distinguimos el cuenco de cuarzo del cuenco tibetano. Incluso, una cosita que creo que Anatol se le ha olvidado comentar es que el que hayan siete cuencos es precisamente buscando los siete chakras. Cada cuenco es Representa un chakra y lo que nos ha hecho ha sido ayudarnos a desbloquearlo, a limpiarlo y a regenerar de nuevo esa energía. De ahí que sean siete y era como de... no podemos traernos uno, es que son los siete, como mínimo, ¿no? Cada, cada nota musical está asociada a un chakra, ¿vale? Entonces, eh, cada nota tiene su... Chakra asociado y el cual ayuda más o menos a armonizar ese chakra. Luego también tenemos las opciones que también solemos hacer en terapias. ¿Vale? Esta este es nueva porque esto es un juguete nuevo, pero con otros tipos de cuarzo sí lo solemos hacer. ¡Uy! Es <risa> muy pesado. Entonces es colocar directamente algunas eh, piedras de cuarzo. Estas específicamente tienen unas geometrías específicas. Metemos dentro del mismo cuenco. Y lo que hace el cuenco es expandir todo. Toda esa geometría a través del sonido. Sí. Pensad que la magia del cuenco no solamente es expandir la vibración, no solamente es limpiar, sino también armonizar Entonces si tenéis un cuenco en casa, hasta la botella la podéis coger, colocarla dentro, darle un golpecito y dejar que se calle De verdad, el agua sabe distinta, Me da igual agua, cerveza, ginebra, lo que vosotros queráis, ¿sabes? A gusto del consumidor, pero de verdad, cambia el sabor. Probarlo porque veis realmente, la, las moléculas cambian y, y a las papilas gustativas le es, es más agradable. La, el, el molecular cambia la, su, la estructura, ¿no? De... Efectivamente, cambia la estructura. de es lo que decíamos al principio, de que cuando tenemos alguna emoción bloqueada, algún sentimiento bloqueado, un pensamiento que realmente no está no es adecuado o sano, entonces es cuando molecularmente se crean sí. esos puntitos sí. o esas eh, flechas, por decirlo de alguna manera, en el momento en que tú lo, lo armonizas sí. se La crea su estructura subestructura sólida sí. en ese sentido, de manera que todo fluye mucho, mucho mejor por el organismo. Luego seguramente ya si quieres comentárselo a sé. Pero normalmente hasta hace que vayamos de una manera más regular al baño y, y la piel incluso se, se, se aclara. Quiero decir, observaos eh, durante el día de hoy y mañana, incluso el sueño de hoy, porque de verdad que, que es expansivo. No solamente este ratito de me siento súper genial, sino después se, es, se alarga en el tiempo. ¿Y sirve igual si lo digo así es grabado o.? A ver, sirve que se ha grabado, pero obviamente cuando tú lo tienes aquí en la mano y percibes su vibración, también tiene como un plus, por decirlo de claro. manera, de poder recibir esa energía. Ten en cuenta que cuando nosotros hacemos, solemos hacer los conciertos en, en, en su centro, ¿vale? Eh, lo que hacemos es que cada persona esté lo más cerca del suelo posible, en esterilla. Lo que pasa es que aquí por obviamente por por temas eh, logísticos, ¿vale? No podemos estar uno encima del otro, ni estar tan pegados, pero lo ideal es estar lo más cercano al suelo. ¿Por qué? Porque el cuenco está puesto ahora mismo contra el suelo. Y va a empezar a vibrar. Es en este maravilloso suelo de madera que tiene una resonancia espectacular, ¿vale? Y empieza a vibrar. Entonces. Tener en cuenta que mmm, alguno ha sentido que vibró el suelo, que vibraba el suelo. De hecho, desde que, has empezado, desde que habéis empezado, perdón, eh, toda mi intención era estirarme en el suelo. Pero digo, sacarme de <risa> no, no, la No, no, no. no quería estirarme en el suelo. Eso es, porque, porque es no, no, no, como nos entra mejor sí. eh, la, la energía sonora. Tener en cuenta que todo es vibración. Uh -huh. todo, en vibra, todo en la vida es vibración. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuenco? Que el, ayer lo experimentamos con el diapasón de Albert, que me, me enseñó su diapasón y yo le enseñé un, un juego que hacíamos nosotros con el, con los diapasones, que es ponerlo a sonar y hacer que resuene una, la mesa y entonces se extiende el sonido a toda la mesa. Uh -huh. Es un poco lo que hacemos aquí. Desconocía que pudiera hacer eso, mi día pasó. <risa> ¿Eh? Todos los días se aprende algo nuevo. A mí me decía que cuando tocaba con los cuantos sentía la música aquí arriba, aunque ya estaba allá. Venía desde allá la música, pero sentía como si estuviera aquí. Es que la verdad es que el sitio de Josep es una pasada, o sea, el que esté en, la, en las paredes forradas con la piedra, el suelo de madera, o sea, es... Crea más resonancia. Más <ríe> Maravilloso, gracias Josep. Muchas gracias. Vale, vale. ¿Has sabido escoger el sitio? Creo que están todos encima de una, una esponjita o algo de esto. ¿No pueden tocar el suelo directamente? No, porque no sonaría igual. Vale. O sea, es una cuestión de. Nota la diferencia. Aparte, que te puedes cargar el suelo. Así que, sí, suave, además, por favor. Sí, ya. Estás como que tapándole la boca. Sí, lo sí. frena. No le sí, deja sí. circular. Exacto. ¿Se lleva algo en la mano o no? no en la mano no. en la mano además de esto cuando se pone en la mano tú abres la palma de la mano si lo abrazas lo estás callando entonces es que no estás aguantando estás sosteniendo la energía para que él cante él hable él vibre de todas maneras nuestro cuerpo es menos sólido esto uno pasar mejor la vibración. Claro, Correcto. Si, aproximadamente somos un 90% de agua, sí, o sea, agua aquí de... vibramos todos. ¿eh? Es que es tal cual, esto es lo que hace, lo, un poco lo, va en la línea de lo que preguntaba. Si lo escucho grabado es lo mismo, es. ¿Eh? Sí, en teoría si sí es lo mismo, pero no causa el mismo impacto. ¿Por qué? Porque ahora es, imagínate que estás en un lago y tiras una piedra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la piedra forma ondas. Ahora, imagínate, tirar un peñón contra una piedrita. O sea, las ondas que van a generar, ¿son las mismas? Sí, pero no tienen la misma intensidad. Esa es la diferencia. La percepción sensorial no es la misma. Sí, claro. sí es la misma. No. Pero aquí hay como Es la los intensidad. Los sentidos. Bueno, es sí. más que nada los sentidos. Claro, pues aquí hay un tacto, hay un aroma, hay una sensación. Eso es. Que te llega, claro que te llega, pero lo lo no lo, con, lo, no lo, lo, lo, lo, lo recibes modo. con todo Es lo que, que me pasó corazón. cuando te estuve escuchando claro. el otro Que digo, me falta el trozo claro. de final <ríe> Que se corta, ¿Eh? se corta Vea. Pues para nosotros ha sido un verdadero... Honor y un placer, gracias, gracias. por invitarnos. también. Y bueno, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición: nuestros teléfonos, vuestro, vuestra agua supercargada y las piedras limpias. Ahora, si queréis también tomaros un minutito para, para es sentirlo, eso. porque es, es especial para si mí. No olvidéis sus cosas, ¿vale? Es, no, es no. especial. Pues muchas gracias a todos, gracias a Anatole, eres un encanto. <risa> gracias a Josep. A El mayor artífice es Joseph. gracias Joseph. Gracias. decir que estoy gordo? Gracias a vosotros. Bueno, uh, hemos escuchado una teoría bonita al principio de, sobre esto, con alguna demostración práctica, luego os he relajado un poquitín yo, ahora yo ya no estoy, estoy flotando todavía, de todo esto, así que para que no os quedéis dormidos, Vamos a mover la energía de otra manera. ¿Vale? Tenemos a Antonia que nos va a hacer un taller de danza. La danza de la vida. Estáis todos invitados, pero no lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo en la naturaleza, porque hace un día precioso sí. y lo vamos a aprovechar. En la delante, en la masía, hay una zona por donde podéis ir ella os dirigirá, ella es la jefa para el